Porque nuestra ley de dependencia ha entrado en situación de dependencia, porque los decretazos sin conciencia crean indigencia, porque no pueden recortarnos nuestra dignidad, porque creer que la dependencia se arregla con dinero es cosa de necios, porque creer que la dignidad humana tiene un precio es cosa de necios, porque creer que ayudar es simplemente prometer es cosa de necios. Años abandonados, olvidados y pisoteados es demasiado tiempo. Ni uno debería haber pasado. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados. Si crees que las personas están por encima de cualquier condicionante económico, no puedes faltar el próximo 13 de diciembre en la Plaza 25 de Mayo, Mercado Central, a la inauguración con que la plataforma en defensa de la ley de dependencia en Alicante va a celebrar el octavo aniversario de esta ley dependiente para dependientes, llevada por dependientes Este domingo, la inauguración que verás no la podrás nunca olvidar porque algo ha cambiado en estas personas en situación de dependencia ya no aguantan más no faltes, no te defraudará. Porque hace falta menos corrupción y más rehabilitación. Ya que dices que quieres ser mi voz, habla de una vez. Porque un número es un número y una persona es una persona. Basta ya de gobernantes que confunden personas con números y confunden los colores de las tarjetas que utilizan. Basta ya. ¿Se acuerda usted de la famosa ley de la dependencia? Porque quien vive en dependencia no crea la dependencia. Porque es una indecencia recortar en dependencia.